Los habitantes se concentraron en la plaza central para observar el desfile cívico que recorrió las calles principales de la parroquia principales del Hasta el escenario principal donde las autoridades con aplausos respondieron a la gallardía de los estudiantes Asociaciones, gremios y demás organizaciones que se hicieron presentes para saludar a la parroquia en su aniversario de vida política Moderación. ¡El aplauso fuerte para quienes integran! Creciendo con nuestros hijos Nación Ternura de San Pedro de la Bendita Ahora, a San Pedro de la Bendita En sus festividades Esta institución educativa Vamos a invitarle al reverendo padre para que nos acompañe acá conjuntamente con las autoridades. Las niñas de la escuela San Vicente Ferrer están haciendo la demostración con una imagen de su santo patrono que también cobija a esta hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Pueden ver lo hermoso que se ha formado la iglesia. ...de San Pedro de la Bendita. ¡Y que viva San Pedro, por supuesto! En un aniversario más. Hace su paso el Intendarte Nacional del Ecuador... ...del cantón Cataballo y de la Unidad Educativa... ...8 de diciembre. ...cuentan con una población estudiantil de 502 estudiantes... ...provenientes de San Pedro de la Bendita, El Cisne, Zambi... ...y la mayoría del Cantón Catamayo. Su planta, docente de 29 profesores... ...altamente capacitados, con un gran espíritu de servicio... ...y amor a la educación, liderada por la licenciada Cecilia Janet Aguirre... 177 años están nuestros hermosos niños de la unidad educativa 8 de diciembre. El bloque femenino ha hecho su paso, ahora el bloque masculino desde los más pequeñitos. El aplauso fuerte a nuestros niños. Aprovecho la oportunidad para saludar a San Pedro de la Bendita en sus 177 años de parroquialización. ¡Viva San Pedro de la Bendita! 40 años de vida eclesiástica.